Sí. Hola, hola. A ver, déjenme ver si ya estamos al aire, porque aquí no me aparece. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, para que puedas encontrar esa luz, esa energía interior. Y que puedas tú eh, conectar, conectar con lo que tú eres, con la magia eh, interior de tu ser. Y bueno, pues aquí estamos reunidos eh, como cada martes, martes, les recordamos, martes y jueves que tenemos programa aquí en Almas en Conciencia. Lo puedes encontrar en el Facebook, así lo vas a buscar. Recuerda que conciencia se escribe ser. Y también... Eh, te recuerdo mi nombre es Margarita Mercado trans, este, transmitiendo desde la Ciudad de México y eh, en mis redes sociales también me puedes encontrar así como Margarita Mercado en Instagram también eh, como Margarita Mercado y también eh, te recuerdo que tenemos el canal de YouTube con un montón de material ya subido para ti para que puedas eh, pues encontrar respuestas, ahí están, ahí hay muchas respuestas, muchos significados, mucho material para que puedas trabajar justo en tu conciencia, para que puedas crear un ambiente diferente, para que puedas transformar tu propia vida. Así que bueno, pues te invito a que sigas el canal eh, de YouTube que se llama Margarita Mercado, así lo vas a encontrar y este ahí en el buscador y te pido que le des a la campanita, te suscribas, me regales varios likes en los eh, videos que ya están ahí subidos y bueno, pues coméntame, ¿cuál es el favorito? ¿Cuál es tu video favorito? Por ahí ya tenemos técnicas de Ho'oponopono, registros akáshicos, meditaciones de registros akáshicos y bueno, sin fin de material que tienes tú ahí para que tú puedas eh, pues aprender, aprender cuando muchos nos estamos preguntando qué es lo que está eh, sucediendo, surgiendo en este momento, pues ahí vas a poder encontrar información y... Y bueno, también te recuerdo, te recuerdo que hoy tenemos a Facundo, que entre los dos vamos a dar, eh, joder, de, permíteme Facundo, ahí te voy a poner, ya te voy a poner, a ver, aquí estamos como galería, ya está, bienvenido Facundo, buenas tardes, eh, ¿qué tal, cómo estás, cómo te encuentras el día de hoy? Vamos a dar los horóscopos, pero esta vez pónganse las pilas, pongan atención, porque miren, tenemos una nueva dinámica. Yo aquí tengo los papelitos de los horóscopos, entonces vamos a ver quién, de acuerdo a la suerte, va a salir, cuál signo va a salir en este momento. Así que pónganse bien atentas, atentos, porque, pues no sabemos, la suerte lo decidirá. Okay. ¿Cómo estás Facundo desde Monterrey? Muy bien, Maggie. Buenos días, buenas tardes a todos nuestros amigos. Buenas noches, porque algunos nos ven desde Europa. Saludos a los trapnochadores de Europa. Este, pues estamos aquí recibiendo la iluminación que tenemos ahora aquí, este, para poder entregar un programa en el que se van a divertir mucho y con mucho mensaje, créanme, créanme. Sí, sobre todo porque, bueno, vamos a darles una semblanza de cómo va a estar este, este mes. O sea, ¿qué, ¿qué tan atrevido va a ser este mes? Bastante, bastante. <risa> que ya, este, ya estamos, ya pasamos el, el primer eclipse que fue de sol. Eh, y qué bueno que nos comente, por favor, cómo sintieron este eclipse, porque finalmente se están movilizando muchas cosas y el día de hoy ya tienen que estar viendo resultados de lo que se está moviendo con respecto al eclipse. Entonces... Puede ser cuestiones familiares, puede ser este, cuestiones económicas, pueden ser este, cuestiones amorosas, eh, de trabajo. O sea, muchas situaciones que se están movilizando, cuestiones de salud. Entonces, eh, escríbenos, ponos en tu comentario eh, cómo les, eh, les tomó este, este eclipse, eh, cómo se sienten. Porque bueno, aquí Facundo y yo les vamos a contar. Vaya que sí, este mes es un mes 5 en la numerología, este, con un año 6 lo que nos da un 11 Es una combinación bastante agresiva, diría yo, en, el, en cuestión de numerología, que hablamos de numerología, bastante agresiva porque nos lleva a los extremos y es un punto de inflexión para decidir o empezamos, o terminamos, o las dos cosas que sería ya algo um, super guau, wow, sobre todo sobre todo para los Tauro, que son los que más, más están jugando en esta arena junto con escorpión que son los más indicados para esto, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. y sobre todo también eh, les recordamos que no necesariamente porque eh, tú tienes otro signo no vas a vivir la influencia de Tauro si sí la vives. O sea, si sí, como es un mes Tauro, nosotros tenemos que estar observando las situaciones que tienen que ver con eh, Tauro, que es la parte pues, eh, económica, la parte de, del cuidado, de, de pensar en uno. Entonces, aquí eh, sí estamos ya viviendo una influencia muy taurina. Entonces, el opuesto de Tauro es Escorpio. Entonces, eh, eh, ahí es como la parte de que, que tiene Scorpio de poder hacer esas transformaciones tan profundas. Es el de fénix de los oros, de, sí, de los horóscopos, entonces, eh, del zodiaco, sí. Entonces, eh, bueno, pues ahí está. Eh, ustedes pueden estar viviendo la influencia, no importa que no seamos de ese signo. Sí vivimos algunas situaciones que tienen que ver con Tauro y más que estamos en temporada de eclipses. Entonces. Eh, para mayo viene el eclipse eh, de luna. Eclipse. Sí, y eh, vamos a tener justo el jueves a Malú, que nos va a explicar todo sobre el eclipse. Así que tampoco se lo van a perder porque el jueves, este jueves no va a haber mensajes, pero vamos a tener este súper mensaje de cómo va a estar este eclipse. Uh -huh. Y bueno, y aquí tenemos, ahora sí, vamos a, este, a iniciar nuestra parte de los horóscopos, antes vamos a saludar Facundo, porque ya aquí están todos, hola, hola a todos, hola, <ríe> vamos a saludar a Nora Ramos, Omar Cifuentes, Santa, Araceli, buenas tardes, Silvia Khan, Marisela Bazán, nos manda eh, bendiciones, mira desde Canadá, bendiciones a Canadá, Andrea Reyes Escárcega, Ailana eh, Hernández Benítez, Cris Santa Moreno, besos, mi preciosa Cris, eh, María Can Castillo, Gaby Agachichi nos saluda, este, Nina Mar también por acá nos está saludando y dice Cris Santa que ella vivió. Este Fue muy eh, doloroso este eclipse para ella, se sintió muy triste, Bastante. muy deprimida el sábado y domingo y el lunes y bueno pues hoy ya amaneció mejor, este te recomendaría como por ahí unos bañitos, ¿no? ¿Cómo ves? Pues el bañito sería del alma, más que nada, porque puede darse un baño de, de agua sal agua de rosa, pero más que nada en el caso de ella, eh, era un, un reset, una especie de reset por unas situaciones que tenía ya arrastrando de tiempo atrás No hemos platicado, pero como se siente la energía de ella El reset viene de tiempo atrás para ahora al final La crisis, el decir, ya, se acabó Vamos a empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva Y va, salió bastante bien librada, eh, bastante bien librada Qué bueno, pero sí, sí le recomendaríamos, un, finalmente cambia la vibración y va a cambiar la energía sí. y eso sí. le va a ayudar con ese. Bastante, con ese bastante con agua un bañito de WhatsApp, Que es uh -huh. el que te le dé. Si Sobre quiere, todo porque como viene esta temporada de eclipses yo creo que se lo recomendaríamos. O sea, de verdad, eh, pues de aquí sí. a de de no sí, los. Sí. de hecho, no solamente a ella, sino a todos. Sí, sí, a todos de manera oh, general. sí porque sí Porque sí, estos eclipses sí. nos van a pegar. A todos, Vas, van a ser unos eclipses eh, casi, casi yo diría violentos, este, pero no tanto como van a ser los de finales de año, los de octubre y noviembre. Eso sí nos van a doler a todos, a todos. Estos, estos primeros dos golpean sobre todo la estructura emocional. Los de fin de año van a terminar de golpear todas las demás estructuras que tenemos, todo lo demás, todo lo demás. Porque en esta ocasión tenemos la, la cuadratura con, con cáncer. Entonces, entonces, pues sí, viene, viene sobre, el, sobre las emociones, ¿no? Terminar en, en, en relaciones tóxicas, iniciar otro tipo de relaciones, pero ya más pensadas, ya más, ya más inteligentes, ¿no? Este, este, estos dos eclipses vienen a materializar por fin los cambios que veníamos haciendo desde 2019, que el mundo nos obligaba a cambiar, y, y estos por lo mismo estos rupturistas porque ya están diciendo como en el caso de, de nuestra amiga ya, se acabó o vas a empezar un camino nuevo aquí o vas a empezar un camino nuevo acá este camino ya no sirve entonces eso es lo que este, nos nos va a enseñar este, esta conjunción de Sol en Tauro y Luna en Escorpio este, y luego al siguiente día de este próximo eclipse que viene al siguiente día tenemos luna llena, o sea, más agitado, pídemelo y no te voy a encontrar que vas a quedar. Sí, no, ya, a mí ya seguro, este, cada que es luna llena me da un insomnio que me mantengo casi 24 horas despierta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí sobre todo lo que son Tauro, Leo, Escorpión, Cáncer. Son los cuatro este, signos que, que van a estar así como ojo de colote. Y más porque... Se están preparando, en cierta forma, porque los próximos eclipses, el, los últimos eclipses del año, este, pues nos van a traer muchas crisis, nos van a traer una crisis alimenticia, este, energética, este, alimentaria. escasez? El agua ya la tenemos. Aquí en el norte estamos, estamos verdaderamente... Estamos mejor que en Sudáfrica, que ahí en Sudáfrica ahí sí no tienen agua ya. Este, pero estamos así en situaciones bastante precarias y esto se está viendo a lo largo del planeta. Está en mucho movimiento. Finalmente sí, son planes. los cambios también planetarios y, y en parte también la, la falta de empatía en poder cuidar este, esa parte que, que es la ecología y los, la sustentabilidad que, que no se ha dado al 100%. Y que pues la pasan como de largo, como si no importara y, y es lo más importante ¿no? que tenemos. Entonces sí es tomar la conciencia desde nosotros de saber que, que somos los agentes del cambio y que mientras más positivos también estemos nosotros, más vamos a poder estar. Eh, recuerden que la vibración. Es lo importante, o sea, mientras estemos eh, manteniéndonos en una vibración más alta, vamos nosotros a poder eh, tomar las cosas. No es lo mismo que estemos en una vibración muy bajita a que estemos en una vibración más elevada y que nos llegue el eclipse, que nos llegue Mercurio Retrógrado, porque ya también el 10 ah. de mayo viene, viene Mercurio Retro, del 10 de mayo al 2 de junio, Viene mercurio y entonces también no es lo mismo tomar un mercurio desde aquí a acá, porque yo desde acá tengo la oportunidad de ver hacia abajo. Entonces, Exactamente. Eh, eso, es, eso es lo importante que nosotros nos mantengamos en esa vibración lo más elevada posible con meditaciones, con, con todo lo que ya les he recomendado muchas veces y que bueno, pues aquí les vamos a seguir dando más tips eh, para que puedan ustedes tener una influencia totalmente diferente. Eh, hecho, les voy un... a hacer la recomendación perdón, de un libro que se llama The Hari del doctor Hopkins. Búsquenlo. Eh, les va a servir mucho dejar ir del doctor Hopkins. Eh, habla mucho sobre las vibraciones, inclusive les diría el otro que se llama el de la fuerza versus poder, algo así, si no me equivoco. Este, les va a servir mucho porque habla sobre las vibraciones y cómo nosotros podemos ir cambiando nuestra vibración. Pero bueno, vamos a iniciar. Ya está la gente aquí lista, formada para su horóscopo. Ya están aquí y como les dije, pues va a ser la dinámica diferente, así que agárrense. Vamos a ver este, los angelitos aquí, la magia <ríe> y vamos a ver qué signo sale primero. Aquí no hay mano negra. <ríe> no. Es morada. <ríe> Mira, el primero, Scorpio. <ríe> es... Scorpio, la parte de en medio del muñique, Scorpio. Vamos a ver a una carta por tema, Scorpio, amor. Es momento de evaluar, es momento de evaluar, de definir qué quiero hacer, qué no quiero hacer, hasta dónde voy a llegar con esta situación, porque se liga con lo, con lo económico. Porque la fuerza que estoy necesitando, que estoy proyectando en el mejor de los casos, o necesitando en el peor de los casos, es la que me va a hacer sobrevivir. Es hora de tomar los pleitos de frente, de enfrentar. Finalmente vas a enfrentar las situaciones que te pegan en el trabajo, que te pegan en las relaciones. Y eso hace que tu salud esté un poco más tranquila, este, sobre todo porque... Escorpio tiene una, una conexión especial con el cielo en esta, en esta ocasión. Escorpio este, le convendría en cuestión de salud buscar terapias alternativas, como las que damos aquí, las que damos nosotros por separado. Porque acuérdense que la luna negra, que ahorita están teniendo junto con cáncer, este, los obliga a dominar las pasiones, dominarlas en este momento para que el resto del año sea mucho más ligero. Ok, bueno, a ver, Escorpio, para ti los ángeles dicen, confía en tu interior, oh. en lo que te está latiendo en este momento. Y dicen, eh, hoy, o sea, ese es el decreto del mes, es hoy decido confiar en mi intuición y mi guía. El regalo que te dan eh, los ángeles en este momento, la energía que puedes tomar, del universo es la fuerza y el poder interior que tú tienes. El arcángel que te acompaña este este mes es el arcángel Miguel, está contigo. Y bueno, pues aquí eh, le saqué del, de un oráculo extra que tengo, que es de Curso de Milagros, de mi librito. Dice, para ti Escorpio, dice, pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Uh -huh. Entonces, no perder. ahí está. Ahí está cuando estamos, cuando estamos con toda esta energía positiva del universo, pues ahí va. Vamos a ver qué otro signo nos sale por acá. Vamos con la mano morada. Porque estará morada. A ver, por acá nos sale Capricornio. Uh, Capricornio, mira, yo quiero ser Capricornio. <risa> sea grande. Capricornio, en lo sentimental, le está pintando bien. Sí, El las el de copa le está diciendo que este, las emociones van a fluir, van a fluir, no, no se enganche. En lo profesional deja de tener dudas. Este, lo profesional es simplemente mmm, es, es, definir, es, es decidirte a pagar deudas ya. Ya tienes que pagar deudas, ya es hora de pagar, ya es mucho colgarse o, o mucho pedir espacios para para tenerlo. En la salud, no dejes de engañarte. Este, deja esa actitud de, de cabizbajo, de preocupaciones, porque eso te va a traer problemas de salud más adelante. No pasas de, de los principios de junio, cuando ya empiezas a, a, a somatizar esos, esos, esos estados de ánimo. Ahorita el Capricornio es... Sí, tiene, es momento de pagar la sí, sí, sí, pero también va a llegar dinero va a llegar dinero, o sea, es un momento en el que no cabe que estés cabizbajo, que estés pesimista ¿sí? porque viene, viene, viene abundancia y tiene que, tienes que recibirla este, con una mejor actitud porque si no, no va a llegar la actitud es el secreto para Capricornio en este mes Ahí está ponte las pilas, y mira ya sabemos que Los Ángeles dan acorde con, con tu tarot <risa> Y aquí Capricornio te dicen es tiempo de mover tu cuerpo, haz alguna actividad, algún ejercicio que te va a ayudar a poder estar eh, pues liberando toda esa energía y eso te va a ayudar a que tu cuerpo obviamente eh, empiece a mover y vibrar de una manera diferente y obviamente eso te va a motivar a que estés más conectada conectado eh, con tu cuerpo capricornio y lo que te dicen aquí el regalo de, del universo de los ángeles te dicen despreocúpate y vive con alegría eso es lo que te dicen y el arcángel capricornio está aquí sí. escorpión capricornio ¿Y esto qué es? Para que nos lo apretemos, nos estás dando lo, lo, dónde está cada, situado en cada mano, en cada, en, bueno, cada en que mencionemos, mano, pero... Cada que mencionemos los, los signos, las personas de su propio signo, uh -huh. que menciona escorpión, yo soy escorpión, luego lo empieza a sobarle, empieza a sobarle, empieza a sobarle. ¿sí? Porque estamos, al, al momento que estamos haciendo la lectura, estamos mandando la vibra. No lo estamos mandando como personas, sino lo estamos mandando como un signo. Son muy generales. Puede que no te resuene ahorita, pero a lo largo de los días te va a sonar. Yo sé lo que te digo. Y si en parte dices estoy incompleto con este mensaje, vuelve a oír el programa y busca tu signo ascendente. Ascendente, O sí. tu signo lunar uh -huh. y empátalo con el mensaje que recibiste de tu signo. Y para que sí. veas... Te va a hacer mucho ruido. Sí. Y bueno, entonces, ahora el mensaje capricornio para ti es camina gloriosamente con la cabeza en alto y no temas ningún mal. Los inocentes se encuentran a salvo porque comparten su inocencia. Es decir, desde la pureza, desde tu amor, desde el amor incondicional, compártete. Y bueno, pues aquí te dicen ya, des despreocúpate, vive con más alegría, relájate un poquito. ¿Y Sí, la actitud. A ver, Facundo, vámonos a ver qué otro signo nos sale por acá. Échame. A ver. <ríe> a ver, ah, mira, Sagitario. Sagitarios. Esos Sagitarios vienen, vienen con todo, ¿eh? Este Sagitario está aquí en el índice en el último pedacito del índice, este, Sagitario, en lo emocional, en lo emocional, lo sentimental, este, inicia ciclos, no tengas miedo, no tengas miedo, estás en una etapa en la que vas a iniciar ciclos por todos lados, ¿sí? En el terreno que tú quieras, este, y te ver bien, en los negocios, en lo económico, en lo material, este, busca busca esa área de oportunidad que te ha estado molestando y atácala no, no busques armonizarla, decir no, mira, vamos a estudiarla no, en este momento esa área de oportunidad que te está poniendo gorro ataca directamente con todo o se arregla o se arregla, punto esa es la energía que tiene Sagitario en estos momentos en la salud, cuidado con la salud ya es mucho perrinche que has estado haciendo este último fracción del año, estos últimos cinco meses es que ya este Sagitario ya párale la flechita que empiezas hacia allá voy está contaminando los deditos que vienen de regreso sí, para allá voy pero no tengo la, la guía divina ahorita ¿sí? la tienes entonces, vete para allá. Deja de andarte poniendo triste y decir que, que te están castigando. No, no te está castigando nadie. Te estás castigando tú. Así es que aplácate, ponte las pilas y a darle, a darle, porque tienes este mes todo para pegar donde tú quieras. Es inicio de ciclos y los ciclos que tengas que cerrar, aunque te duela, ciérralos. Y sobece. Es <risa> casi Alguien me decía, el mejor re remedio para estas situaciones es agua y ajo. Sí. Aguántese y a joderse. Bueno, por acá, por favor, eh, participen con nosotros, vayan escribiendo cuál es su signo, por favor, nos diciendo para acá, para estar al pendiente. Eh ahí compártanos, y por favor Facundo, danos tus redes eh, sociales, por favor recuerdan a las, cómo podemos contactarte para alguna sesión, alguna terapia Claro que sí eh, nos pueden contactar por medio de Facebook, que es la única red que tenemos ahorita activada este, no somos mucho de redes, más, más somos de la recomendación de la gente que nos da boca a boca, que es la más efectiva, por mil este, estamos en Centro Holístico Integral CAFA en Facebook, ahí mismo encuentran los teléfonos, ahí mismo el Messenger, incluso ahí mismo el Facebook, nos pueden contactar, este, pero únicamente es la vía por la que nos contactan, por, por Facebook. Y pues yo soy la cara, como siempre lo digo, yo soy la cara, nada más. Este, uh -huh. y, pero estoy respaldado por un equipo bastante profesional, bastante dedicado de personas que se toman muy en serio este rollo, este, y cada persona que se acerca los atiende. Todos los que puedo atender yo los, porto, los atiendo con gusto. Pero si no, el equipo con el que estoy trabajando, créanme, es, es único. Y bueno, ahí ya los Ya los conozco. Pues, ahí está. Sí, ya los conozco. Eh, bueno, Sagitario, pues para ti, Los Ángeles te envían un mensaje que es es momento de bendecir con amor tu camino. Es momento de ser agradecido con todo lo que tienes. Es momento de sentir y conectar con, con esta fuerza y este poder interior que tú tienes, Sagitario. Y el regalo del universo para este mes, para ti, es la luz y la fuerza divina. Para que precisamente estés en conexión con la divinidad. Y lo que te dicen, lo que te dicen aquí es... El mensaje de, de Curso de Milagros dice, Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. ¿Qué significa esto? Que mientras más nos volcamos muchas veces o nos ensimismamos en nuestros propios problemas, nos hundimos más. En esa situación, pero cuando nosotros aprendemos que también el poder ayudar a otro nos va a ayudar a salir de ese enfoque o de cargar demasiado en esto, nosotros podemos entrar en ese balance. Entonces, aprender a dar ese servicio te va a ayudar a transformar y eso lo conoces muy bien por la parte de la cábala porque dicen, o sea, lo importante aquí es eh, a qué viniste a este mundo, viniste a servir. Veniste a compartirte y no, no significa que vayas a tener que andar dando servicio o andar dando algo, sino desde tu posición, cómo te puedes compartir sin ser egoísta, sin guardar información, cómo puedes tú darte al mundo. Ese es tu mensaje, Sagitario. Y a ver, vámonos con otro. A ver, este de por acá... Mira, este lo doblé hasta bien. Bien, bien. ¡Acuario! No, no, hasta hasta, hasta Estaba bien escondido el acuario. acuario. Acuario. Acuario está aquí. Es el último del anular. Donde, va, donde encaja el anillo. Sí. El círculo perfecto. Ahí está acuario. Así es que ya saben por qué va el anillo ahí. Porque trasciende el tiempo. Este Acuario está en un proceso de cambiar ambientes. Está en un proceso de cambiar negocios, trabajo, relaciones interpersonales. Acuario está en el momento en el que empieza a brillar con luz propia. Acuario está en el momento en el que el año, la era que estamos empezando, ya empieza a dar los primeros signos de empoderamiento que va a tener. El empoderamiento ya va a depender de la persona del signo, que sea o para arriba o para abajo, que es el 11 que estamos viendo en este mes con el año, 5 o 6 que decíamos al principio. Entonces, es específicamente dedicado a acuario y a otro signo que cuando lleguemos a él, ya lo comentaré. Por lo tanto, en lo sentimental o, o, o en los amores, o como quieran decirlo, este, está muy bien aspectado. Hay muestras de amor, hay muestras de cariño, hay muestras de apoyo, hay formas de decir te quiero a veces sin decirlo, pero se están diciendo está un ambiente muy, pues muy, muy cariñoso. Este, en la cuestión económica, como dijimos, están dispuestos a, a abrir nuevos, nuevos espacios. Entonces, ahorita, en lo económico, en lo profesional, tienen el universo. Entonces, ábranse, ábranse. Si están en un negocio en el que ustedes dicen, como que ya no doy mucho aquí, ábranse, agarren otro pongan otro negocio, armen otro negocio, o el que tienen, denle nueva vida, inyecten en el momento, inyectar el nuevo negocio que tienen, y va a brincar, va a brincar muy bien, muy bien que les va a brincar, en la salud cuidado, volvemos otra vez, signo de agua este, igual a los signos de fuego, signo de signo de, de aire, acuario este, necesita agua tomen mucha agua, mucha mucha agua, no agua con refresco, con sabores, o esos famosos venenos que venden aguas light, no, no, sino agua sola, sola, purificada de la llave, como ustedes quieran, que no sea embotellada, tomen mucha agua, los signos de aire y de fuego van a necesitar mucha agua este, este mes mayo Ok, muy bien, oye, creo que no les había dicho de Sagitario su, su, su, este, su ángel, ¿verdad? Creo que no lo dije, me parece. Me lo, para, me lo salté, ahorita estaba viendo. Eh, para Sagitario, el, el ángel, que, el arcángel que está contigo, que te acompaña el mes de mayo, es el arcángel Chamuel. Así que puedes prender una vela rosada, hacer una oración, una meditación, eh, y bueno, prender un incienso y hacer esa conexión eh, para Sagitario. Y ahora, vamos con Acuario. Y el mensaje de los ángeles para Acuario es mantente en equilibrio este mes, Acuario. Eh, gracias y tu decreto es gracias, eh, ángeles, por traer equilibrio a mi vida. Mantente en mucho equilibrio, eh, no andes eh, dando, recibiendo. El aprender a hacer el equilibrio entre dar y recibir es muy importante. Y también... Eh, aquí otra de las cosas que el regalo que te da el universo en este momento para ti, Acuario, es orden y claridad. Así oh. que eh, mantente en mucho orden y claridad con lo que deseas, con lo que estás trabajando, con lo que quieres obtener, eh, cómo lo vas a obtener, para qué lo quieres. Eh, y entonces vas a descubrir una nueva forma de, de poder eh, obtenerlo. Ahora, aquí viene. Eh, tu mensaje de curso de milagros dice hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión, Una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Todo existe para tu beneficio acuario. Así que ahí está, para seguir reforzando los mensajes, por favor síganos diciendo, ahí Este, ya veo que aquí ya se siguen conectando, te mandan saludar Facundo Maldina Hernández, dice la diva oh, regia, me gustó eso de la diva regia, es una cantante, es cantante, Óiganla, escúchenla cantar, canta buenísimo, ah, padre me gustó, sí, se la recomiendo, bienvenida, se la recomiendo. aquí saludamos y le mando un beso y un abrazo a mi Beli Ayala gracias Beli por estar aquí Evelyn Arredondo dice que es cáncer está esperando cáncer, cáncer por acá Alma Hernández nos dice que es Géminis, Herba Love ya pasó Capricornio, el día de hoy estamos haciendo sorteo sorteo, sorteo, sorteo de signos, así que es aleatorio no sabemos qué nos va a tocar es como la caja de chocolates de Forrest Gump este eh, chicos, eh, chicas, por favor compartan este programa compártelo en sus redes, mándenlo por WhatsApp, mándenlo por Messenger en todos sus grupos, por favor ayúdenos a que este programa se haga extensivo, por favor gracias, gracias a todos los que nos están acompañando en este momento, vamos ahora nuevamente con nuestro sorteo mágico vamos a ver qué signo nos sale en este momento y el signo que nos sale, Aries. Aries. Aries. Ay, hijo eso. <risa> Aries viene con todo ahorita. ¿Dónde, ¿Dónde lo situamos a Aries en la mano? Aries en la mano está en el dedo acusador. Uh -huh. Sí, es el yo soy. Aquí está en la punta. Asobarse Aries. Sí, está en la punta. Aries, yo soy, yo digo, yo hago, yo decido, yo pongo. Es el sol. Así es que no tapen el sol con un dedo. Aries mmm, tiene que plantearse que en este momento, en este mes sobre todo, en este mes y más con estos eclipses que vienen, va a tener que tomar decisiones. Arias tiene la ventaja que sus decisiones son tajantes, totales, no hay negociación. Es el único signo del zodiaco que no negocia, no tiene opciones para negociar, no, no hay punto. Pero tiene que vigilar si las decisiones que está tomando son o empujados por las situaciones que está viviendo o por lo que necesita decidir su suyo interno, ¿qué necesita decidir? Es lo que tienen que hacer. Aries es, es el que, primero vamos a hacer todo, ya después arreglamos el desmadre que hicimos. Ahora no. Ahora hay que organizar todo para escoger bien. Esa es la disyuntiva que tiene Aries. Por lo que en las cuestiones sentimentales va a tener que decidir si sigue con esa relación, sea tóxica o no sea tóxica, pero va a definir si a la reina de espadas le conviene tener todavía su señor. En el caso que sea mujer, en el caso que sea hombre, su señora. O le corta la cabeza, como Salomea Juan Bautista. Y se deshace de él, ¿sí? Este, ella, en este, ella, él, en este momento, está en los tronos del aire. Está en el trono, un ladito de Zeus, de Dios, Dios Padre, ¿sí? Este, en cuestión de profesiones, de ética, de dinero, viene mucho trabajo para Arias. Este, este es un año que va a estar bendecido el signo con trabajo. Totalmente bendecido. Nunca le va a faltar Aries Arias en este año. Y entonces, Arias en este año tiene que construir para un futuro, para los próximos seis años. Este año tiene que construir para los próximos seis años. En cuestiones materiales, en su arraigo, en el Malkut de todo. Y en cuestión de salud, están muy bien. Muy bien que están. Nada más tiene que dejar de dudar de que, por ejemplo, eh, ¿Empiezo o no empiezo la dieta? No, empiésala. Si es bien para tu salud, empiésala. Oye, ¿Empiezo o no empiezo a tomar agua? Es que me recomendaron, Como soy signo de fuego, tengo que tomar mucha agua. Pues toma agua. Si te va a hacer bien, tómala. Oye, que me tengo que poner el parche para adelgazar. Pues póntelo. Vas a adelgazar, va a estar más bueno o más bueno te dependiendo del caso. Sí, háganlo. Aries tiene en su, dijimos lo bueno, en su parte mala, Aries es el chisquete, es el chispazo, es la chispa de vida, pero es una chispa, ya está ahí queda. Necesita el otro signo, que es cáncer, para dar vida. Entonces, Aries debe dejar un poquito su lado masculino y buscar este año un poco más su lado femenino, que es el año en que está vibrando este, este 2022. Entonces, mujeres de Aries, busquen más su área femenina. Hombres de Aries, déjense llevar por el lado femenino. Aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar a las mujeres, pero sobre todo, aprendan a recibir. Hombres de Aries, aprendan a recibir. Sí, parece y no, pero a veces muchas personas, eh, tan solo el de, ay, no te hubieras molestado, ¿por qué te molestas? No, o sea, estás dumeritando la energía, estás cortando la energía. Entonces es, aprende a recibir, no juzgues así. Si te dan algo, tú agradece, agradece, no le pongas ahí de, no, no, no, no, no puedo recibir esto, tú ábrete a recibir. Eh, por, por acá. Tienen algo, un, un apunte. La gente tiene una maña muy negativa que no se ha comentado por cierto, te dan las gracias, y qué es lo que contestas tú. Ah, sí, el, el clásico, bueno, yo, yo ya eh, rompí ese hábito, pero el de nada, este, rompe la, por completo la energía, no les ayude nada, porque lo que estás haciendo es, estás negando eh, al universo que, que, que no hay como ese equilibrio de energía, eh, la, el cambio sería, es con gusto, eh, lo estás haciendo oh, bueno, a ti. desde el corazón, ¿no? O sea, desde el corazón, es decir, es con gusto, lo estoy haciendo con gusto, por eso lo hago. Eh, y por acá un saludo a mi maestra de yoga que ella anda por acá. <ríe> a Blanquita Ornelas. Ella es Capricornio, ya pasó Capricornio Blanquita. Pero le puedes decir en dónde está Capricornio situado en la mano. A Blanquita. Uh -huh. Blanquita, Capricornio, es donde nacen los deseos, donde nace la bondad. Aquí. Ok, ya sabes. Es la ahí. que va conectada al corazón. Ahí está. Ya, ya lo, lo tienen acá. Este, les voy a decir cuáles ya pasaron, chicos, chicas, porque eh, el día de hoy hicimos un cambio de dinámica precisamente para que ustedes le metan más ahora a la vida y, y estamos haciendo un sorteo de horóscopos. <risa> Entonces, miren, ya salió Sagitario, Escorpio, Capricornio, Aries y Acuario. Eh, ahorita vamos a ver qué otros no salen o sea, es, es sorteo eh, pero bueno, yo le voy a dar ahorita su mensaje para Aries, Aries, los ángeles te dicen a ti, es tiempo de que dejes atrás precisamente el rencor, el odio, el enojo déjalo ir fluye con eso, no es tiempo de odiar, es tiempo de que conectes con tu corazón lo más, sí. más profundo o sea y lo, a la vez lo más profundo y lo más elevado de tu ser, es conectarte y decir este decreto. Gracias, Ángeles, por guiarme hacia el amor a través de una meditación. Entonces, eh, trata de enfocarte, trata de hacer respiraciones, trata de estar muy consciente de cómo puedes estar tú eh, conectándote precisamente con esa energía. El universo como tal en este momento te está regalando que te deleites y te des placer en muchos sentidos. Entonces, eh, este es el tiempo de aprender a disfrutar, aprender a disfrutar y es parte de la energía femenina, ¿no? Y, eh... El ángel que te acompaña a ti en este momento es Arcángel Rafael. Arcángel Rafael de la Verde puedes eh, encenderla, hacer esta meditación que te están pidiendo precisamente para poder hacer esa sanación de las emociones que están por ahí eh, atoradas en tu ser. Y de acuerdo al oráculo del de Curso de Milagros nos dice el mensaje para ti que es pregunta. Dice ¿Qué no ibas a poder aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo acontecimiento pasado, presente y por venir, es amorosamente planeado por aquel cuyo único propósito es tu bien. Qué bonito mensaje, me encantó. Entonces. A aceptar todo lo que viene porque es para tu mayor alto bien. No lo juzgues, no le pongas etiquetas, no le pongas de esto es bueno, esto es malo, porque eso es en donde empezamos nosotros con, con la parte de sufrir y que realmente sí nos, nos cuesta un poco de trabajo. Y les sigo recomendando el libro del doctor Hopkins de Harir. van a contar cómo lo sienten y este, háganlo. Y ahí el audiolibro en YouTube también. Ok. Vamos con nuestro, nuestro sorteo. Vamos a ver qué signo nos sale por acá. A ver, déjame ver. Sin ver, sin ver. Piscis. Piscis. Okay. En la base del dedo meñique. Empiecen, empiénsense a sobar, Piscis. El que se enlaza con la columna vertebral. Crisis en estos casos, o en este caso en especial, de este mes, mmm, tiene todos los placeres a su favor. Todos los placeres. Este, más sin embargo, más sin embargo, ¿Cómo decirlo? Que no se haga tan feo. Marte va a entrar en juego, sí, pero por toda la cantidad de planetas que hay en este momento, en este mes aquí, Marte les va a hacer un verdadero desbarajuste sí, les va a mover todo, todo, todo, todo, todo se los va a mover, todo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Pisces este, este mes y cada que se activen los, los, eclipses. Va a tener una prueba de sabiduría. ¿Qué la va a pasar? Si sí, hizo la tarea. Si sí, hizo la tarea, la va a pasar. Este, Piscis confíen en su sexto sentido, en crear, en creer lo que no ven. Las estadísticas económicas dicen que el dólar va, va, va, va. Ya se va a caber el dólar el próximo año, no los preocupemos. Entonces... Pues no creamos en el dólar, creamos mejor en lo que no se ve. Criptomonedas, por ejemplo. Bueno, vamos a criptomonedas ahora. Así como en eso, en todos los terrenos de la vida, en todos los sentidos. En lo sentimental, en lo económico, en la labor, en la salud, en todo. Es momento de Pisces crear tu propia realidad. La realidad que está creando Pisces es el final de los cambios que se plantearon en 2019 en la fecha y que ahora empiezan a materializarse, como decíamos en un principio. Bueno, piscis es esa cortapisa es esa división, por, por ende, es ese caos que se va a dar en este mes. En lo sentimental, viene mucho trabajo para piscis viene mucho trabajo, sí, va a estar rodeado de amor y cariño, pero también se va a dar cuenta de muchas cosas que no le van a agradar. Es momento tomarlo con filosofía, con sabiduría, y con un poco de vale madrid. En lo económico es momento de decir, bueno, va, yo ya no dependo de nadie. Por decir, una, una, una dama que dependa de, del ingreso de su esposo en la casa y esté harta de eso. Va, ahora yo voy a tomar las riendas de esta casa. Ahora yo voy a trabajar. ¿Sí? O la hija que se independiza, el hijo que se va de la casa y se independiza, quiere ser hombre. Ok, ándale, píchale. Pues ahora, agarrarle el toro por los cuernos y echarle. Mucha gente te va a decir, este proyecto no vale la pena. Pero si estás convencido de ese proyecto, hazlo. Que te valga. No importa que te tardes un mes, dos meses, dos años, diez años. No lo sueltes porque ese proyecto va a ser tu firma de vida. Lo que estábamos sí. platicando apenas, y esto yo creo que es muy importante para todos, el no contar los proyectos, no contar sí. lo que estás sí, sí. haciendo. Es, es importante mantenerlo así como que, Cerrado, cerrado para la boca. que no se disipe la, la energía, sobre todo porque estás empezando a materializar esa energía y muchas veces cuando tú platicas tu proyecto, tu sueño, lo que estás construyendo, llega esa energía exterior y va eh, cada vez haciéndose más pequeño, más compacto, porque empiezas a disipar toda tu energía. Entonces es importante mantenernos herméticos en ese sentido. Como dicen... No lo cuentes porque se sala. Sí. Y en la salud, en la salud van bien. Pisces va bien, muy bien. Pero necesita consumir más agua. Vuelven los mismos. En la, el mes pasado, todos los signos les dijo que tenían que tomar agua. Ahorita no. Pero sí es muy puntual con, con pisces. Pese a que es signo de agua. Uh -huh. Muy puntual con piscis, consume agua, agua. Y me está llegando ahorita, deja el alcohol. Alguien del grupo, que de los que están hablando, recibiendo, trae un problema por alcohol. Deja el alcohol, déjalo en este mes, déjalo en este mes, porque es, te va a pegar muy fuerte en la, en la salud y quizás ahí pierdas todo. No la vida, pero vas a perder todo o chocas y provocas una desgracia, o provocas algo con la familia, algo, pero vas a perder todo si no dejas el alcohol y Pues ah. ahí está, ahí está Pisces, eh, toma nota. Eh, les recuerdo que estamos haciendo eh, para Alma Hernández que nos dice en cuál vamos, es aleatorio, o sea, no, no hay orden el día de hoy, estamos viendo a ver cuál sale de acuerdo al sorteo, este y bueno pues aquí también te mandan saludar Judith MSD por acá voy a dar algunos Rafael Castro dice saludos y un abrazo para ambos, felicidades al maestro Facundo Rafael Castro este, Marguvil, interesante programa, Anita Enríquez dice que ya salga cáncer llamero llamero dice este, Marguvil que si ya salió este, Tauro, no todavía no sale Tauro ni cáncer ni Tauro todavía salen, chicos. A ver, entonces, eh, para Pisces, el mensaje de Los Ángeles es manifiesta tu verdad, lo que tú eres. Eso tenlo muy claro estate en convivencia, escúchate a ti, eh, aprende qué es lo que tú realmente deseas desde el corazón, no desde la mente, desde el ego. Eh, y tu decreto para este mes, Pisces, es eh, gracias Ángeles por ayudarme a hablar con integridad. Chakra garganta, importante, eh, no estar como diciendo... Mentiras piadosas, porque esto te va a cerrar mucho este chakra y pues no te va a ayudar. Entonces eh, es importante también eh, aprenderte a decir tu propia verdad, porque eso también cierra ese chakra. Entonces es importante aprenderte a escuchar, aprenderte a, a saber realmente qué quieres, porque ese es de repente como la evasión de piscis de no, de no querer estar en ese en ese mood. Entonces es, es eh, convive con tus emociones, convive contigo misma. El universo te regala seguridad y confianza. Te da seguridad y confianza para este mes. El, bueno, ya les dije el ángel que acompaña a Pisces para este mes es el arcángel Gabriel. Una vela blanca, haz una meditación, observa la llamita. ¿Cómo está ahí la llama moviéndose? Te recomendaría que lo hicieras durante unos cinco minutos, después cierras los ojos, visualizas justo en el centro de tu tercer ojo esa llama y para que se active esa energía de aprender a escuchar. Y bueno, eh, el, el mensaje curso de milagros para ti es tú eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella. Y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto aguardará simplemente tu regreso. O sea, ocupa el lugar que te corresponde el universo, Pisces. Ya, ya basta de evadir, es tiempo de ocuparlo no, de bien. Decisión. Bueno, pues vámonos con este sorteo. Por cierto, este, a la primera persona que nos contacte por WhatsApp al teléfono que tenemos en, en la página de ¿La Facebook, página? Uh -huh. nada más que ponga su nombre y su fecha de, de, nacimiento con el mes en letra, le voy a regalar una lectura de cartas. Oh, pues ya, ahorita se van a salir todos corriendo para hacerlo. Terminando el programa, cuando se termine el programa. Si lo hacen ahorita ya no vale, entonces no, cuando no, termine no, no. el programa. No, no se sí. la hora en que terminó el programa Y si es antes de la hora que terminó el programa Se descarta Orale. A partir de que se termine el programa Se reciben los Los whatsapps al teléfono que viene En la página De Facebook Órale, ya estás Oye, esa es buena Esa es buena promoción A ver, ya me salió aquí el mensajito Vamos a ver, bueno, perdón El, el signo, ah mira, ahora sí ya Cáncer Ah, a ver, todos los cáncer, vénganse, vénganse. A ver, que Vamos levanten la bola. mano los cáncer por acá, por favor. Aquí ya nos están mandando algunos saludos, este Verónica Alejandro, Leticia Pérez, saludos a los dos. Yo no, no sé si ya salió Géminis, estoy trabajando, no, no ha salido Géminis, querida Leticia. Dice Nora Alicia, es primera vez que estoy por acá. Celina Rivera, gracias por compartir. Sí, bienvenida, no te los pierdas, También buenos los programas. Martes y jueves al mediodía. Martes y jueves al mediodía. Noralicia, toma agua, toma agua y sé más tranquila, no te desesperes tanto. Pues ahí está. Así me dijeron. <risa> <risa> ya, aquí ya me está, Anita Enríquez ya me está levantando la mano, dice <risa> Josh, no, no ha salido Libra tampoco. <risa> Bueno, cáncer. Bueno, para... Para empezar, eh, cáncer está aquí. La punta del meñique. Somos la elegancia andando. Cuando tomas el té... Ese es cáncer. Eh, cáncer ahorita... Tiene la luna negra, la luna negra, Lilith, que es el, es, es, la esposa tóxica, es el esposo gorroso, ¿sí? Este, y junto con Scorpio, pues, compartimos un poquito la, la, energía que hace, ¿no? Entonces, este, este mes, cáncer, tiene la, la energía especial para renacer, ¿sí? Para nacer en la vida. Aprender, este, para aprender de lo que estamos viviendo, digo, estamos porque yo soy de cáncer, aprender de lo que estamos viviendo en esta época, sea lo que sea, sea lo que sea, y tomarlo como un gran maestro que nos está enseñando una gran lección que nos va a servir para futuro. No nos está pasando nada malo, nada malo nos está pasando, al contrario, no, nos no, está dando realmente. una lección privilegiada. Que no le están dando a los demás signos. Porque a partir de este 2022 hasta el 2028, Cáncer va a influir en todo el zodiaco de una manera uh, sentimental, si ustedes quieren, emocional, de una manera muy importante. En lo sentimental, Cáncer tiene un siete de copas. El. Señor, de los sucesos de la ilusión, de la emoción, es un cumplimiento, una realización personal. Este, ahorita Cáncer, si dice, yo quiero a esa muchacha en mis brazos, la voy a tener, si es limpio el deseo, si es limpio el deseo. Ah, no, bueno. Ni modo, te fijas. Si la muchacha dice, a ese muchacho me lo juzga. Sí, Jacundo, controlate por Dios, controlate. Gobiérnate. Somos los cáncer, así somos los cáncer emocionales. Gobiérnate. No puedo, es cáncer tengo el iris encima. Y tengo eclipses, do, estoy en medio de dos eclipses, no puedo. Entonces, cáncer es la emoción andando. Vamos a hacer un manojo de nervios emocionales, como no lo vamos a ver en otros años. Este año en especial, los, los eclipses se van a estar dando alternamente en sus, sus dos signos, Tauro y Escorpión. Va a ser Acuario, digo, Aste Capricornio, Cáncer. Entonces, va a ser una golpiza emocional que vamos a recibir, que nos va a enseñar muchas cosas. Somos privilegiados en este año. ¿Nos va a doler? Sí, sí, nos va a doler. Pero vamos a recibir una experiencia increíble. Es momento de empezar. En lo económico, viene trabajo. Viene mucho trabajo. Sí. Depende de nosotros organizarlo. Que no se nos salga de las manos y tampoco que se pierda en la avaricia. Cáncer debe regular ese trabajo. Digo, acabo de anunciar una, una promoción de la nada. Entonces, eso es cáncer en lo profesional. Es el mejor ejemplo que tengo ahorita de mostrarles. Cáncer en lo profesional, lo que acabo de hacer. Y en la salud, debemos tener cuidado. Tenemos a las torres que enmarcan la salud de los cánceres. Este, obviamente va ligado a la emoción. Que esas emociones no nos contaminen y no nos lleven a los extremos en un año 11, en un mes, año 11, ¿sí? que no nos lleven a los extremos. Evaluar, definir. ¿Sabes qué? Hasta aquí llego. ¿sí? ¿Sabes qué? Me cansé de dar. ¿Sabes qué? Me cansé de aportar. ¿Sabes qué? Ya mi parte en el negocio y en cuenta. Me voy. Voy a hacer mi propio negocio. Ese es cáncer en la salud. ¿sí? La tranquilidad. Vibrar alto cáncer, necesitamos vibrar alto. De eso depende nuestro ser. Ok, bueno, pues ahí está cáncer, toma nota. Eh, por a favor. Los Ángeles? Sí, y recuerden que este programa se hace con amor y entonces siempre les pido corazones para que precisamente suban las notificaciones y más personas puedan estar conectadas. Así que por favor. Eh, Regálenos más corazones ahí, pícanle a los corazones así. Este, para acá te saluda Yut Gutiérrez y dice, llegué justo, justo, eh, con el horóscopo de su esposo que es cáncer. Entonces ahí está. Por favor, sigan compartiendo. Géminis todavía no pasa. Eh, entonces todavía, este. Todavía, todavía faltan. Espérennos. Y bueno, eh, para cáncer, Los Ángeles, el mensaje de Los Ángeles para ti es, este mes es importante que expreses tu creatividad, que saques a flor de piel tu creatividad, que pintes, cantes, bailes, que hagas algún movimiento en ti que pueda expresar las emociones que están pasando. Eh, que puedas darle como ese, ese desfobia a esas emociones que están ahí. Entonces, pinta, canta, baila, este, haz algo que, que genere en ti esa creatividad. Eh, y también el decreto para este mes, Cáncer, es Gracias, Ángeles, por ayudarme a descubrir a mi creador interior. Eh, el mensaje, el regalo del universo, de los ángeles para ti es fuerza y magia angélica, o sea que tú todo lo que hagas pues vas a estar acompañado de, de los ángeles cáncer y bueno pues es esa energía la que te va a ayudar. El arcángel que te ayuda a ti en este momento es el arcángel Ariel. El arcángel Ariel eh, es una, una vela eh, que le vas a prender en tonos verde, pero un verde muy claro. Este, trata, ojalá que la puedas conseguir. Y si no la consigues, consíguete una blanca. Una vela blanca este, en lugar de la verde y tú visualiza cómo esos tonos verdes esmeralda están cayendo y eh, bueno, pues se cubre con esa energía y precisamente se la estamos dedicando al arcángel Ariel. Eh, y el mensaje de curso de milagros para ti, cáncer, es Dios permanece en perfecta quietud ya que en él no hay conflicto alguno. O sea, que cuando estamos en Dios, cuando nuestros pensamientos son de paz, estamos en Dios. Entonces, es importante mantenernos justo en ese centro, de mantenernos en esa energía y en esa vibra positiva. Eh, y ahora, vámonos de otra hecho, vez con nuestro sorteo. De hecho, acabas de mencionar algo, de que Dios está en nosotros y está en tranquilidad. De ahí nace lo que les decía, de que cáncer va a influir mucho mucho en los próximos seis años en el Zodíaco, en lo emocional y ahí está una de las pautas que vamos a seguir Besos Lorena eh, qué bueno que, que nos pudiste acompañar porque dice que llegó tarde pero no, no es tan tarde, todavía nos faltan signos Nunca es tarde <risa> A ver, vamos a ver qué otro salió por acá mm, Géminis Ah, por cierto <risa> por cierto Géminis Hablándole, espérenme que se me va la pila de mi celular y ya no los voy a poder leer. Échale, facus Géminis es, precisamente hablábamos del anillo de bodas, de compromiso, el de espérame tantito y el de espérame otro ratito. Entra en este dedo, que es el que une a la pareja. Esto primero, primera entrada del anillo es Géminis. A sobarle, chicos, chicas, Géminis. Muchachas que se quieran casar. Este año sí salgo, dice. Este año sí salgo, aunque sea en rifa, pero sí salgo. es de la izquierda, entonces. Muchachos, si quieren salir, quítense el anillo. Ah. Este, Géminis. Géminis es, es un un signo que cuando quiere es frío, muy frío muy frío, es, es la dualidad en persona, es la energía del hombre con la unidad y la dualidad femenina ¿Sí? cuando se unen forman un signo así, bastante fuerte tetraédrico, que no le puedes encontrar el lado, más que donde ellos te permitan entrar es el inicio de la creación, de la fecundación, Génesis Génesis, es donde todo inicia. ¿Sí? Por lo tanto, este mes, y muy probablemente junio, muy probablemente, estoy casi seguro, casi seguro, tengo que equivocarme, pero casi seguro estoy, que todavía junio van a estar en ese tono. Mm, en lo sentimental, eh, van a estar muy bien, va a tener un nuevo inicio en algo, en algo. Si estamos casados, el siguiente paso va a ser un, un bebé, este, o si estamos solos, voy a encontrar pareja, o si estoy o encontrando nueva, pareja, compromiso, un casa nueva, este, o van a venir a conocerme de otro lado, y se va a amar la machaca, cosas así. Van a ser felices, Géminis, en este en este año, en este mes, sobre todo en este mes, van a empezar a ver cristalizadas sus, sus fantasías, sus ilusiones. Va a ser un bonito mes en cuestión sentimental. En, en los negocios, Géminis va a tener que tomar la espada y marcar límites. De la cara bonita va a tener que cambiar a la cara fea, que nadie quiere conocer de Géminis. Nadie la cree, no se la recomienda, ni siquiera Aries la quiere conocer. Este, entonces, va a tener que marcar límites, establecer condiciones, pero de una manera bastante radical, para poder sobrecir salir, para poder mantenerse. Si sí, las amigas esas que son muy grilleras en el trabajo, pues, en el baño, arrinconarlas y cantarles dos, dos, tres cosas que tienen que saber para no pasarse de listas. Este... Y en el caso de los hombres, pues vamos a tomar una cervezas vamos a platicar, vamos a, vamos a entrar en confianza. Y se acaba el problema. Así somos los hombres. Este, y en cuestión de salud, mmm, me dice que Géminis tiene que cuidar las articulaciones. Mucho cuidarse de las articulaciones, de huesos. Todas las articulaciones, cuerpo, dedos, codos, hombros, piernas, rodillas, caderas, columna. Mmm, necesita relajarse, está muy tensionado. La dualidad está en conflicto en este momento. Por eso, esta etapa les va a caer muy bien al ser analíticos, se van a tener que relajar para tomar bien sus decisiones. Entonces, si en cuestión de salud, ya saben, relax y hacer el, el mantra del mexicano. Sí, de mi querido Prem, <ríe> Prem Dalia. Eh. Bueno, les recuerdo que este, yo doy terapias de ángeles, doy lectura de tarot de ángeles, doy sanaciones con ángeles, eh, lectura de registros akáshicos y pronto en junio, bueno, sí ya pues es el mes que entra, en junio, a partir del el 7 de junio, iniciamos curso de milagros. Seis meses de curso de milagros. Así que eh, si quieres información, envíame WhatsApp y con gusto te envío la información eh, para que te inscribas al curso. Va a ser todos los martes de 6.30 a 8.30 el curso de milagros. Así que no te lo puedes perder. Te eh, lo recomiendo, se lo recomiendo. Me consta que funciona. Me consta, se lo recomiendo mucho. Sí, yo sí. Es que sí, es una auténtica transformación. De verdad te, te ayuda a centrarte a, a escuchar, ¿no? Porque siempre preguntan, pero ¿cómo escucho mi voz interior? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Curso de milagros, querida, querido. Eh, bueno, por acá dicen, uh, mira Jessica, por favor envíame WhatsApp al 55- 36 97 78 19 whatsapp si estás eh, fuera de, de aquí del país puedes ponerle la lava que es el más 52 55 36 97 78 19 y rosy que tomó curso conmigo acá mire dice yo lo recomiendo ampliamente este así que de verdad, tómelo, es una transformación de vida más de 500 grados <ríe> o sea que le das giros y giros de cambios eh, bueno, ahora sí, Géminis para ti, Los Ángeles te dicen, realiza un acto de fe y tu decreto es estoy listo, lista para hacer un acto de fe gracias por hacerlo conmigo actúa con toda la fe del mundo Géminis, avanza con toda la fe del mundo haz las cosas eh, desde la conciencia de que Dios te lo quiere dar todo entonces eh, esa es la parte en donde tú tienes que iniciar, hacer mover para, para empezar eh, esta transformación el mensaje eh, como tal de el universo para ti, lo que los ángeles te dan como un regalo divino es la sabiduría y la comprensión en este momento y el arcángel Vela Morada, arcángel Zadkiel los acompaña este mes de mayo y el mensaje, aquí ya lo tenía este el mensaje para eh, Géminis es el espíritu siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza, mientras en una otra forma rehúces seguir las directrices te da que te da es que quieres ser débil, es decir, sigue esa voz interior aliméntate de tu propio espíritu si no te alimentas y fortaleces tu espíritu serás débil entonces aquí lo importante es alimentar el espíritu para tener fortaleza y bueno pues ahí está Géminis y ahora vámonos con nuestro siguiente sorteo ya nos quedan poquitos, ya nos quedan poquitos, ya vamos, ya vamos eh... Mira, Elizabeth dice, gracias por este bello este acto de fe. Claudia Reyes dice aquí, sí, tomen curso de milagros. Gracias, Clau. También fue una de las graduadas del de, de último curso. Gracias, hermosas, por, por aquí este, ponerlo. Y bueno, pues vamos a ver qué signo. Ah, mira, Virgo. Ya salió Virgo. Ah, Virgo. Virgo es el enlace del círculo de la vida viene siendo Tifaret, bueno, no es Tifaret el árbol de la vida, pero viene siendo el Tifaret de la mano. Aquí Vas está. a tener que decirles a mis queridos amigos qué significa Tifaret, porque seguramente no saben, ¿no? muchos no, no saben el de Kabbalah. Bueno, Tifaret en, en la Kabbalah es el, es el equilibrio, es el sefirola, está dividido en varias de esas esferas, esas esferas este, más el, el aprendiz, este. Y ese está el mero centro, es el que está el mero centro de todo, de todo ese ejercicio que sobre él se basa toda la existencia, de todo lo que me pregunten está basado ahí. Este, y ese Tifar es el centro de todo, que equilibra todas las fuerzas de lo que quieran. Ahí está centrado. Digo, en la mano, perdón, en la mano, aquí está marcado. Entonces, es, es un buen, buen lugar muy, muy privilegiado, este, y por lo tanto Virgo ahorita está en una etapa, pues, de ensueño, de ensueño, está muy feliz, este, tiene éxito, tiene amor, este, tiene, las cosas se están haciendo como ellos quieren, como Virgo quiere que se hagan, a punta de golpe y porrazo en algunos casos, pero se hace como quiere, sí. entonces, Virgo está ahorita contento. Estamos en la luna de miel con Virgo. Este, pero se les está olvidando algo. Tienen que aprender a sanarse a sí mismos. Que esta etapa de felicidad y bienestar no sea pasajera. No sea superflua. Sino que esté a fondo. ¿Cómo? Sanándose. Y sanando a los demás. Sí. Acepten. Acepten recibir, créanse merecedores. Virgo tiene una gran pata que le duele, que es yo no merezco. Yo estoy hecho para ayudar a los demás, no para que me ayuden. Ese es el gran defecto de Virgo. Y la gran virtud de Virgo es que puede sanar a todo el mundo, puede ser feliz a todo el mundo, ayuda a todo el mundo. Sí. Pero su estructura rígida no los deja entender. Entonces, Virgo, ábranse, acepten recibir, sean merecedores, no se castiguen. Y Virgo empieza con la princesa de, de bastos, tiene oros y una princesa de espadas. Su vida está regida por dos espadas, tiene que encontrar el equilibrio entre lo que soy y lo que merezco y lo que puedo dar. Sus tres patas, tres cartas, sus tres patas que los, que los, que las sostienen o los sostienen, nos dicen que lo sentimental, disfruten, disfruten, ahorita van a tener mucho amor, mucho amor, pero no se duerman en los baureles, sí sigan analizando, sigan trabajando, sigan siendo estrictos, sigan siendo los burritos de trabajo del, del zodíaco, pero aprendan a quererse, en lo sentimental no es tanto la pareja, no es tanto la familia, no es tanto los amigos, soy yo aprendan a quererse en lo profesional van a tener mucho trabajo, mucho trabajo pero cobren no se regalen todo cobren de perdido la gasolina, la luz que gastan en el lugar, no sé, cobren algo y en, lo, en la salud el estado de ánimo Virgo sí si tiene algo es que se deprime. Se deprime totalmente. Pero ese estado de salud va ligado con lo sentimental. Por eso están las dos princesas al Si no te quieres, ¿cómo te vas a valorar y cómo vas a tener un buen estado de salud? Sí. Ahí, Ahí se las dejo. Atentos, atentos, Virgo. Y bueno, pues por acá. Para Virgo, el mensaje de los ángeles es actúa con abundancia espiritual. Y te dicen, reconoce que todas esas virtudes y toda, toda esa energía procede de tu interior. Eres abundante y entonces actúa con esa abundancia, actúa con, con esa eh, convicción de que todo ya está por sentado antes de que tú lo pidieras. Eh, ya está ahí para ti. Eh, no nada más en la parte económica, sino en todas las áreas de tu vida, siéntete y actúa desde esa abundancia de sentir el amor. Y entonces aquí lo unimos con el amor propio, eh, el, el ser abundante primero darte a ti y después para los demás. Necesito estar primero bien yo para poder ayudar a los demás. Eh, también el, eh, lo que te regalan, el mensaje de, este, del universo, el regalo, es que te dan en este mes mucho coraje y decisión para poder tomar decisiones. Y el mensaje que este, te dan para The eh, curso de Milagros es, siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin, sin amor ante una de las creaciones de Dios. Entonces, puede ser que tomes decisiones de la mano de Dios o fuera de la mano de Dios. Y entonces ya te vas a dar cuenta que cuando no estás feliz, es que estás alejado o te desconectaste de esto. Entonces hay que hacerlo consciente para precisamente otra vez volver a hacer esta conexión y elevar nuestra vibración. El arcángel que te acompaña y está súper marcado aquí es el arcángel Uriel. Mm. Energía... Eh, en tonos naranjas, eh, un naranja oro rubí más o menos, así les es el, el color. Este es un naranjita más, más eh, fuerte, casi tirándole a rojo, pero no rojo. Eh, prende esa vela y conecta, armoniza eh, con el arcángel Uriel, que también es... Eh, eh, por excelencia el que nos ayuda a romper todos esos ciclos de de repente cuando estamos como terqueándole eh, estamos como en esa etapa en esa edad. uriel es buenísimo para poder romper eh, todas esas energías que de pronto nosotros tomamos esas actitudes y ahora ya nada nos quedan tres Facundo quienes vamos a ver quién quién va <risa> Ay, les mira, ya, ya, ya le salió por acá porque ya estaban ay, que ya, que ya salga, Tauro. Ya, Tauro, especiales. <risa> Tauro. Tauro viene estando en la punta de todo. Y ahorita, por naturaleza, por ley, por, por turno, les toca a Tauro. Ok, ya está. Entonces, a ver, es, es, a ver otra vez este, ¿verdad? El dado. Ah, el del, Ajá. el del medio, El del, del medio, el del lado medio es la punta. Ok, ahí Tauro. está, Tauro. Este. Tauro ahorita mmm, está entrando en una, en una etapa en la que está disfrutando de la vida. Está disfrutando. De todo, de todo. ¿Le está pasando algo malo? Lo está disfrutando. Lo está disfrutando porque al fin todos los lidia ¿sí? Les gusta la, la emoción fuerte, el que los hagan probar su, su fortaleza frente a las situaciones. Ellos están contentos, ahorita en su elemento. ¿Sí? Con el sol sobre ellos, con Capricornio, con los eclipses, con todo eso, los están sacando de su zona de confort y los están, los están exponiendo a situaciones nuevas. Algunos no terminarán la corrida de todos, como es normal. Otros serán indultados, ¿sí? Pero como vamos en el primer tecio antes de las banderillas, va pintando muy bien las cosas, ¿sí? Tauro está empezando a definir, a definir qué es lo que quiere para este resto del año. ¿Cómo va a lidiar con el resto del año? Sobre todo con los eclipses que vienen. ¿Cómo va a estar lidiando el resto del año con tantas emociones que las que se están enfrentando? ¿Sí? Ahorita Tauro, con estas, con estas conjunciones que tienen todos los planetas a su alrededor... Y la luna de Pilo, ahorita es un toro que tiene las astas, como le dicen, astas de asfa en el, el largot taurino. Este, y está desbocado, se está llevando de encuentro a todo lo que se le atraviesa. ¿Sí? Entonces, los demás y debemos tener cuidado cómo tratamos con Tauro. Porque Tauro ahorita va por el todo, todo. No se va a detener. Y no se va a detener en todo el año. Porque entra su etapa de lucha ya el próximo año, después de julio de marzo o julio del próximo año ya será un toro que ya más ferdinando, ¿no? que se siente en la, en, la, en la cima de la colina sobre las flores, a, a mirar la lucha pero por lo pronto ya atrás ya dejó todo desbaratado como, como San Fermín entonces él está, ahorita está aprovechense de Tabro, lo que está moviendo para que todos los demás signos vayamos detrás de él porque nos está facilitando el camino esa es la labor de Tauro en este mes. Por lo tanto, Tauro en lo sentimental, en lo emocional, está recibiendo muchos mensajes. Muchos mensajes. Tauro ahorita está recibiendo toda la cantidad de información que le va a servir para de qué por si sí. igual. Va a definir si sigue con esas personas, si sigue con, esas, con esa situación, si no sigue, si va a establecer límites o, o va a permitirse evitar esos límites para que lo pongan a prueba y poder demostrar su valía en el trabajo profesional en lo económico en lo material este viene mucho trabajo mucho trabajo algunas dificultades van a estar propias del carácter de tauro que va a estar exhibiendo en estos en estas épocas y en la salud este no le veo elementos en contra es una estrella es la estrella y la estrella está llena de, de flora de fauna de de vida está muy bien Tauro de, de, en la cuestión de la salud pero me vuelven a decir toma agua toma agua aunque seas elemento de tierra va ahorita a todo galope va destruyendo todo a su paso, va cambiando, no destruyendo sino va, va tomando las viejas estructuras que quedaban para que se vuelva a construir algo nuevo más limpio entonces eso lo está, está gastando agua, a Tauro, necesitas agua Agua. Ok, Tauro. Bueno, pues aquí quien sale, eh, bueno, el mensaje que te dan el decreto para este mes, Tauro, es gracias porque el día de hoy libero toda la energía que ya no requiero. Gracias porque el día de hoy libero toda la energía que ya no requiero. Ajá, o sea, la energía negativa en sí, ese sentido. Bien. Y miren, el, el arcángel que le sale es el arcángel Metatron. Metatron. Entonces es, es esta guía, es eh, vela dorada. Eh, te va a ayudar a que puedas conectar con tu propia misión de vida porque se está transformando tu misión de vida. Eh, bueno, más bien la estás... Eh, Sacando a flor de piel, Tauro. O sea, ya cada vez es más claro qué es lo que tienes que hacer. Entonces, eh, es momento de, de tomar esta energía de mayo eh, para que la dirección es de una manera eh, más consciente y puedas hacer todas las transformaciones con la ayuda del arcángel Metatron. El mensaje, el regalo espiritual que te dan los ángeles es valor y libertad. Mucho valor. Y libertad para este momento, Tauro. Y el mensaje del curso de milagros para ti es, todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. Ahí está, lo que acabamos de decir. ¡Qué Conciente. bonito! De todo tu pasado, toma nada más lo positivo, lo bueno, lo que aprendiste, el amor todo, ahí está, es una bendición y precisamente son esos aprendizajes de aprender a poner límites, de aprender a, a moverte, eh, salir de tu área de confort, este alejarte también de esas personas que ya no eh, estaban ahí como ayudándote, o aportando a tu vida y ya nada nos quedan dos, ¿cuál de los dos será? a ver adivinen chicos, chicas ya nada nos quedan dos <risa> ¿quién creen que saldrá? ¿Quién creen que va a salir primero? ¿Tú qué dices, Facundo? ¿Quién crees que salga primero? Porque aquí ya nada más nos faltaría, creo que Libra y Leo. ¿Cuál ah, crees que salga primero? Me gustaría que saliera Libra para cerrar. Digo, Leo, para cerrar con Libra. Ah, ahí está. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Qué nos dicen ah, por acá? A ver. Ah, no, pues mira. Libra. Libra. Salió primero Libra. A esos libranos siempre, pues, siendo lo contrario, hombre. <risa> siempre en la contraria. Mira, Son es que aquí ya todo el mundo está. Mira, están así todos. Libra, Libra. <risa> Hubo más Libra esperando aquí que Leo. <risa> Le echaron más porras sí, eh. a Libra. <risa> Libra. Está aquí. Ok, aquí. Ajá. Es el que amarra, es el que, el que bloquea el anillo de la, de la relación, de la unión. ¿Sí? Libra, a fin de cuentas, es un signo eh, que, que busca mucho las relaciones, no sabe estar solo, normalmente no sabe estar solo, es, es su karma. Es karma de Libras poder estar solo Pero sin embargo ahorita Libra están... Es que son muy especiales los de Libra, especialmente en este año. Ahorita Libra está en la high society, Chalala, chalala, todo lo que da. Este, más sin embargo, mayo, mayo, junio les tiene preparadas... Algunas pruebas difíciles, no se confíen, no canten victoria, este, vienen pruebas muy importantes. Les van a hacer replantear nuevamente su modelo de vida. Este, la balanza ahorita de Libra está canteada para un lado, entonces los van a, les van a recordar que son mortales, ¿sí? que es el más mortal de todos los signos zodiacales. Los van a equilibrar. Sí. Y a los que no quieran, les va a ser más difícil el equilibrio que les va a tocar. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado, Libra, tengan cuidado. Si hicieron la tarea, y me refiero a la tarea de, de los cambios, la forma de ser, etcétera, etcétera, pues no va a ser tan difícil. A los que no, ahí les encargo la, el resto del año que van a vivir, porque van a aprender, porque van a aprender, y si no, las consecuencias van, van a hablar por sí mismas. En lo sentimental, como dije, Libra está ahorita en el está estamos bien, todo perfecto, está todo bien, bien encaminado, pero tienen al sol de frente, pero el sol entra en la noche y la noche forzosamente se va a dar. ¿sí? Tenemos esta eclipse de luna, este, tenemos eclipse de sol, tenemos una luna oscura que se va a iluminar y va a dejar de verse las cosas que tenemos escondidas. Libra debe tener mucho cuidado porque si algo tiene en su balanza, en la media luna, sí, entonces, ahí es donde las cosas van a, van a sufrir un, un quien vive, un, ahí te dejo para que te tolantes un tantito, tengan cuidado, en el trabajo, no solamente es el trabajo material, lo económico, la ética, sino es el trabajo en general, conmigo mismo, etcétera, etcétera, casualmente, está marcado por el vivir, sí, Uh -huh. El yin y el ya, está el equilibrio, está la justicia. Van a tener que ver en las personas su verdadero valor. Si la persona con la que tengo una relación ahorita, la tengo y, y no la comparto, que la vea la gente, no la tengo para mí, entonces no es una relación. Entonces, este, si la persona con la que estoy no me da lo que necesito, entonces estamos es en una relación. Si estoy con una compañía o con un socio con el que no tengo que me muestre que, que sea yo parte de entonces no tengo ninguna relación con ese socio ¿sí? en lo económico entonces Libra lo que tiene que hacer cuando llegue a esta situación es encerrar sus dos balances, cerrarlas, equilibrarlas y cerrarlas, que agarre otra vez ese equilibrio y ponerle segurito en la media luna que tiene. Todo el mundo les va a tildar de locos. Pero no se preocupen. A finales de junio. Quien va a tener la razón son ustedes. Bueno. ¿Mm? yo ¿Mm? Libra. <risa> Otra cosa que tiene que ser Libra. Es hablar con la verdad. Es hablar con la verdad. No han estado hablando con la verdad muchas otras. No todo, no todo. Pero es un gran común denominador, denominador que, que Libra no hable con la verdad en estos momentos. Ajá. Sobre todo también lo, lo veo como para ponerlo ya desde una manera interior, es que tanto estás en convivencia con tu propia verdad. Porque Libra es, es, tiende a, a servir y complacer a los demás y entonces en ese servir y complacer a los demás se olvida de sí mismo. Entonces se olvida de lo que se tiene que dar primero él para poderlo compartir con los demás. Porque pues es un, un signo que por excelencia se entrega a los demás olvidándose de sí mismo. Entonces aquí lo importante también es que, que aprenda a, a también a escucharse. Pero que aprende espíritu. a escucharse porque en realidad lo quiere hacer, porque Iván también es muy cómodo. Tiene que ir detenido de la balanza, pero aquí abajo tiene la espada. Y donde pone la espada es el fiel de la balanza. ¿Qué quiero? ¿Qué me conviene? Me duele, pero me conviene. No, No, no, no, yo quiero esto. Sí, uh -huh. entonces eso uh -huh. es, lo que, es lo que ahorita tiene que entender Libra en este mes en este momento está ok bueno pues el mensaje de los ángeles para ti Libra es date un tiempo para respirar respira conecta con tu respiración y aquí te dicen gracias ángeles porque respiro con facilidad sabiendo que están aquí te están acompañando Libra, no estás solo, sola. Los ángeles están contigo. El regalo espiritual que te, que te dan, que te otorgan los ángeles para este mes es paz y estabilidad para ti. Mucha paz y estabilidad te dan ese equilibrio para que puedas eh, trabajar. Justo lo, el complemento de lo que aquí nos está diciendo Facundo, pues es el regalo que ellos te dan para que tú puedas efectuar esto. Eh, y el mensaje de, de curso de, de milagros es pregunta, ¿crees que realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues él cuida de ti. ¿Quién cuida de nosotros? ¿No? Los ahí Y ¿no? de, de ahí la balanza. ¿Para dónde voy? Confiar. ¿Quién nos está cuidando en este momento? ¿No? Entonces es... Si os cuida, entonces es relájate, relájate. Como dice también, respira. Y bueno, el ángel que te está acompañando en este momento es Arcángel Gabriel. Te va a ayudar a tener esa paz que estás buscando. Él va a trabajar contigo la paz, eh, vela blanca y trata de llevar eh, esa energía de la flama a tu corazón. Eh, y bueno, pues ya, los últimos éramos los primeros, dijeron por ahí. Oh. Oye. Si no quería terminar con ellos. Oye, el que parte y reparte se lleva la mejor parte, me tocó el final, Leo. Bueno, a ver, por acá no sé si hay más Leos, a ver si nos dicen aquí que levanten la mano los Leo que estaban esperando. O ascendente Leo, luna en Leo. Los que tengan luna en Leo son los que más van a sentir lo que viene. Si Leo en sol lo va a sentir, luna en Leo lo van a sentir más. Porque es el lado oscuro que se va a iluminar. Leo está aquí en medio. Ok, bueno. Bueno. De lo sí. que tú das el mensaje, yo por acá voy haciéndome el masaje. Bueno, Leo ahorita está entrando en una etapa de aquí a marzo del próximo año este, de pruebas, de enseñanzas. Este, está teniendo como si fuera cáncer, de cierta forma. Comparten mucho la energía los dos, Cáncer Virgo y Leo. Este, perdón, Géminis, Leo y Cáncer. Comparten mucho la, la energía de, de las pruebas que se nos están poniendo. Este, Leo no está exento de esto. Sobre todo la parte lunar, porque tiene influencia de cáncer de la luna. Y Leo, es el, y Leo tiene el sol. Entonces, los eclipses están golpeando estas dos, artes, estas dos partes, luna y, y sol. Entonces, por lo tanto, Leo está sometido ahorita a un proceso de, de enseñanza, de, de aprender una escuela de sabiduría que le está dando la vida. Y esa misma escuela lo iba a llevar a, a estadios que no conocía. ¿sí? El león o la leona, dependiendo del caso, este, se va a ver un espejo. Y ese viejo refrán de que el león es como lo pintan, se va a hacer válido. ¿sí? Porque el, el león va a tener un gatito que se está viendo al espejo como un verdadero rey de la selva y esa es la tarea de, de este signo de aquí a julio a, a marzo del próximo año ¿sí? las conjunciones que vienen donde va a estar metido este signo le van a dar una fortaleza tal que el próximo a partir del próximo año van a dominar el junto con acuario van a dominar el zodiaco tanto en luna o en sol dependiendo cómo haya evolucionado en este periodo, pero de que les va a ir bien les va a ir excelentemente bien, porque cada aprendizaje que tengan se va a materializar de inmediato, de inmediato se va a materializar. Entonces, en lo en lo sentimental leo ahorita está la rueda red. de la fortuna está ahorita si yo era antes así ahora estoy así. ¿Le suena conocido algo? No? Si yo antes dominaba, ahora estoy soltando el control. Sí. Si yo antes hacía sufrir, ups. Mm. si antes me hicieron sufrir, ah, bueno. Sí. Pero forzosamente va a estar cerrando círculos, va a estar cerrando círculos. Y esos, ese cierre de círculos se van a reflejar... En sus relaciones en general, de pareja, de trabajo, de socios, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Va a buscar el 1-2 en cada aspecto de su vida. ¿Sí? El 1-2 en los negocios, el 1-2 en, en las sentimentales, el 1-2 en, en lo pasional, el 1-2 en la familia. Va a buscar, esta va a ser una, una búsqueda en la que se va a enfrescar a partir de estos, de estos dos eclipses que entran. Este, en el trabajo, pues, qué mejor, qué mejor los amantes, este, leo, empiecen, busquen, busquen, se les va a dar una etapa de, de, de, fortaleza, de riqueza, de bonanza, que ya les hacía falta, ya les hacía mucha falta esta, esta inyección de confianza en lo material, mal este, tenían necesidad de llegar a esa inyección de, del yo puedo, como yo soy el rey de la selva, mi pata es pesada. Necesitaba afianzar y levantar mis logros como lo no hacía el, el rey león en la caricatura. Enseñarlo, que todo el uh -huh. mundo lo vea, reafirmarse su poderío. Y el, en, el, en la salud, atiendan los mensajes que se les están dando. Atiendan, hagan caso. Dejen de voltear la cabeza hacia arriba y volteen hacia abajo. No a ver quién está pisando. No, no, sino que le están diciendo que te va a doler. Te va a doler. Acuérdense de, de la fábula del León que se encaja en la espina, que se le quita el ratón. Leanla. Leo, lean esa historia nuevamente y apliquen en cada etapa de su vida. ¿Sí? Al igual que Libra, Leo va a tener que voltear a ver a la gente que lo rodea para saber con quién cuenta. Son muchos... Qué bueno. ¿Qué problema va a ser contar con muchos? Pero si son pocos, qué bueno. Pero qué problema, porque son pocos. A Leo no lo tienes contento con nada, solamente consigo un Así es que, Leo, aprendan la lección. Con poco, o con mucho, tienen todo lo necesario para salir. Ok, bueno, pues ahí está, chicos, chicas, eh, también nota. Eh, Lorena del Ángel dice, mi esposo es Leo y yo soy Géminis. Eh, Leticia Pérez por acá nos dijo que era Leo. Roberto Ramírez sí. Valdés te manda a saludar, a dice saludos, hermano. Ah. Yud dice, mi hermano es Leo y siempre hemos sido muy unidos y afines. Yo soy Géminis. Sí. El lado, el lado tierno que Leo busca lo tiene Géminis. Leo uh -huh. eh, y el cáncer también se llevan igual bien por lo mismo. Pues ahí está. Uh -huh. eh, Facundo, vuélvenos a recordar eh, tus redes y la dinámica. Bueno, va. Este oye, pues ya estamos en dinámicas. Pues. ¿Mm? pues vamos a agregar otra, vamos a agregar otra, pero ¿Dos? que le me pongan metodología. Vas a dar dos, entonces. A sí, ver, la primera. Una de cartas, una de cartas y una de numerología. Okay, la misma pero, pero di que ¿qué tienen que hacer, diles que tienen que hacer. Una vez que termine el programa, comuníquense por vía WhatsApp al teléfono que viene en nuestra página de Facebook. Enséñales tu loguito. Ah, claro, mira, mira, mira. Ahí está la casa. Para que lo identifiquen. Está bonito. Felicidades al diseñador. Fui yo. Este, todo, todo el que se comunique una vez que se termine el programa tiene derecho. El primero que se comunique es el que llega. Sí, el primero que se comunique va a tener el derecho a... Este, los demás... Oye, que yo no alcancé, bueno, me puedes hablar y te un buen descuento. Te un buen descuento. Uh -huh. Eso de que ¿Es en serio el descuento? Claro que es en serio. Con tal de sí, que se vayan contentos. porque Facundo, sus precios son bastante accesibles, entonces pues si todavía les va a hacer descuento, pues va a estar regalado. Casi, nomás por no decir que lo regalamos. <risa> nomás por no decir que lo regalamos. Vamos así que pensando. chicos, chicas, ya saben, pónganse las pilas ahorita que termine el programa. Él va a checar la hora en que está terminando el programa, así que ustedes no se tienen que adelantar, tienen que esperar. Tienen que esperar. Nada más pónganle. Pónganle, este, numerología, mi nombre completo y mi fecha de nacimiento con el mes en letra. Uh -huh. O sea, el nombre Pero completo de la letra. persona. O sea, sí, no en no tuyo, la... porque van a decir cómo te llamo, no. no, no. no. O sea, el nombre de la no, persona que se el está... El nombre cumpliendo. de la persona que quiere la consulta. Y su fecha de nacimiento con el mes con letra. Porque a veces me ponen 0202, 0202 del 86, entonces. Bueno, ok, me imagino que es febrero. Pero si me ponen 09 del 06, entonces digo, bueno, ¿es septiembre o es junio? Sí, sí, entonces, porque luego el se mes, ahí. Uh -huh. el mes con letra. Ok. Ponga de numerología o lectura de cartas. Nada más. Ya está. Ahí está. Entonces, y localícenos este... en nuestra página de Facebook, Centro Holístico Integral CAFA, así como viene aquí. Margovil, este, nos está preguntando, no encuentro la página, pues ahí te la acaban de publicar Margovil. este, acaban de poner ahí, este, nos hicieron favor de, en Almas en Conciencia ya pusieron el link de Centro Cafa, así que ahí está, y ahí está, este, este si la de Centro Cafa de con cada día. programa, no se los vamos a hacer válida, sí Margo si Bill. Sea, si ahorita lo mandas no, no tres, va a valer, no va a valer. Oh, Sí. Si lo ponen bueno. con mes el mes, el letra con número el mes no vale. Y si lo ponen antes de que acabe, tampoco vale. Ahí está, ya saben. De sí. los que queden, que no alcancen, si gustan, un buen descuento, pero sí. buen descuento, no fregaderas. Súper <risa> bien. Bueno, pues eh, para Leo los, el mensaje de Los Ángeles es la voz interior. Gracias, Ángeles, por guiarme a través de mi voz interior. ¿Qué te dicta tu corazón, Leo? ¿Qué te está diciendo tu corazón? Eh, precisamente es ese momento de suavizar y, y aligerar tus pensamientos y conectar con tu voz interior, tu guía interna, y que precisamente te ayude a seguir los latidos de tu corazón sigue esos latidos que, que te están llevando a nuevos caminos nuevos tiempos, nuevas formas eh, déjate llevar eh, el regalo espiritual, el, el regalo que te dan los, los ángeles es brillo y creatividad para ti y te reafirmo, sigue el eh, latido de tu corazón Arcángel Chamuel es quien te acompaña eh, en este mes Vela Rosa para ti, y sintoniza precisamente con tu corazón, lleva a tu corazón eh, unos tres segundos antes de encender la vela, llévala unos tres segundos y pide que se cargue precisamente para que tú te aligeres y puedas escuchar tu corazón. Y el mensaje que te dan eh, eh, de Curso de Milagros es, las enseñanzas del espíritu apuntan a una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. Así que, pues, ahí está. Todo está apuntando en la dirección de Dios, eh, Leo. Entonces, eh, pues, aprender de, de todo esto que te está llegando el día de hoy y saber que Dios está detrás de todos esos nuevos momentos de esos nuevos cambios, de todas esas transformaciones. Está Dios contigo. Te recuerdo que los miércoles 7 de la noche tenemos meditación en Angelología con Maggie, en el grupo de Facebook Angelología con Maggie así lo puedes encontrar, si estás en el canal perdón, de YouTube eh, busca adentro de la descripción, ahí vienen todas las eh, los links a los que puedes tú acceder para que puedas entrar a Instagram a Facebook a, aquí a Almas en Conciencia al grupo, entonces ahí están todos los links para que puedas entrar, inclusive compartimos también el de Centro Cafa cada vez que lo hacemos a través del canal de YouTube. Entonces, ahí está en las descripciones para que tú puedas hacerlo. Y a ver, Facundo, ¿qué más nos vas a decir? Este, fíjate que aquí me está llegando el mensaje de Andrea. No me pone la fecha, pero me dice que ella es del signo Ofiuco. Ah, ya. Wow. Es de la nueva, ¿no? Es de la nueva, este. No, no, de hecho, ¿No? antes de la cristianización del de la religión, Ajá. teníamos 13, 13 signos zodiacales. Ojduco era uno de ellos. Ah, ok. Entonces se quita ese cuando el Papa Gregorio IV, creo, o algo así, no me acuerdo muy bien, este, o Gregorio II, este, instaura que son 12 meses nada más y son 12 signos zodiacales. Por lo tanto, entonces. Que Ofiuco queda fuera. Y aquí me está preguntando si hay algún mensaje para Ofiuco. ¿Le damos uno? Adelante. Va. Qué curioso. Qué curioso. <risa> es el es el ser que está dominando la serpiente. En lo sentimental, está recomendando que seas fuerte. Las épocas de tormenta ya van a pasar, no se van a quedar permanentemente. Esta época que estás viviendo te está enseñando a, te está enseñando a valorarte, sobre todo a valorarte y entender que la bestia que vive dentro de ti no puede estar siempre ahí, tiene que evolucionar. En lo material, vienen nuevas, propuestas, perdón, vienen nuevas propuestas de trabajo, este, nada más analizadas, bien, papelito habla, aunque sean conocidos familiares, papelito habla, de la puerta para dentro de la empresa, somos socios, empleados, patrones, lo que sea, de la puerta para afuera, otra vez nuestro lazo familiar, de amistad, lo que sea. Y en la, en la, en la salud, está recomendando... Que cuides los alimentos que tienes, busca más ensaña, ensaladas verdes, verdes, lechugas, este, rábanos, todo ese tipo de, de planta verde que te dé, que te de, que te dé energía. Ok, ah. bueno, eh, para Ofiuco, pero dicen, oye, sí. hagan un programa de Ofiuco, dicen. <risa> Sí, sería bueno, ¿eh? sería padre ser uno de ellos. Tiene mucha es, información. Eh, bueno, para ti es transformación. Arcángel Satkiel contigo y dice: Gracias, Satkiel, por ayudarme a mí en mi transformación a partir de mis pruebas del pasado. Es decir, ¿qué has aprendido del pasado? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Y eh, el regalo espiritual que te dan es calma y paz interior calma y paz interior y el mensaje bueno, ve la morada, ya sabes ve la morada del arcángel Soquiel y aquí te dicen enseña solamente amor, pues es lo que eres la gran paz del reino refulge en tu mente para siempre pero tiene que irradiar desde ti hacia afuera para que tomes conciencia de ella qué padre mensaje entonces, pues ahí está ya sus mensajitos para todos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ya ya sabemos por acá. Recuerden que tienen que entrar directamente a la página Centro Café y poner este tu nombre completo, poner tu fecha de nacimiento, día, el mes por escrito y el año, el número del año para que lo puedas hacer y vamos a ver quién quién ¿Y gana. ¿Qué terapia quieren? ¿Y qué terapia quieren? ¿Qué terapia quieren? ¿La lectura o la numerología? Sí. A ver, a ver, ¿cuál, cuál sale? Este, y, eh, yo, no es, es, no es WhatsApp, es envíalo a la página centro este, holístico CAFA. Ahí es donde lo vas a encontrar. así Vas como... a mandarlo a la página de CAFA y ahí Ajá. vas a encontrar un teléfono. De ahí lo vas a mandar por WhatsApp Ah, teléfono. ok, disculpa, ya lo estaba aquí cambiándoles <risa> les Ya todo mundo, ay, dijo que WhatsApp, perdón, perdón. No, busquen <risa> el teléfono en nuestra página oficial. Busquen el teléfono. Facebook, <risa> y ahí bus mándenlo por WhatsApp. Ahí está. Entonces, busquen, entren a la página, busquen el WhatsApp y ahí desde ese WhatsApp, desde ese link del WhatsApp, ahí se lo manda. Puedo hacer este... un comercial. <risa> Sí, adelante, adelante. Ah, bueno, este, el 14 y 15 de mayo, aquí en Monterrey, en Citermex se va a realizar la expo Bazar Holístico. Este, nos hicieron el honor de invitarnos, de darnos todas las facilidades que se les dan a todos los expositores en esta exposición. Nos tratan muy bien, nos tratan. Este, y ahí vamos a estar presentes en Bazar Holístico, en Citermex 14 y 15 de mayo. Para, tengo entendido que mucha gente de la capital viene, viene aquí a Monterrey y mucha gente de Estados Unidos. Entonces aquí los esperamos, aquí los esperamos en, en Cintermex. Ahí vamos a estar con un espacio de salud, sanidad y, y mucho amor esperándolos. Ya está, pues entonces váyanse por allá, por allá a Monterrey a, a estar ahí presentes en, en, este, este, en este evento. Y pues ya saben, ahí van a encontrar a Facundo. Si vamos a estarlos a atendiendo virtualmente también ah, y yo estoy en Oaxaca y no puedo ir a Monterrey pero yo quiero participar en la expo como, como paciente o como consultante o cosas así y se les da, se les da el trabajo, se les da el, la oportunidad, quizás la no a las mismas cosas okay. pero se les va la, la atención Sí, mira ya aquí me están diciendo vámonos a Monterrey Vámonos, ah no aquí estoy yo, no tú No, no aquí estoy, aquí estoy Gracias, gracias Facundo este, por compartir este programa, muchas gracias eh, y pues eh, les recuerdo por favor recuerden eh, la meditación del día de mañana a las 7 de la noche, únicamente 30 minutos que te des para poder conectar con la magia la energía de Los Ángeles y día jueves tenemos eh, de invitada a Malú para que nos hable sobre el eclipse de luna, que va a estar bien interesante con esta querida oh, sí. maestra astróloga. Entonces, bueno, pues ahí está. Eh, gracias, gracias a todos y nos estamos viendo la próxima. A partir yo creo que de este momento voy a empezar a contar que... Eh, ya pueden enviar su mensaje. Nos vemos hasta la próxima. Y como siempre, esperen, te deseo que un ángel te lleve bajo sus alas. Te cuide, te bendiga, te proteja. Que sea esa luz y esa guía siempre en tu vida. Y que en tu hogar esté lleno, plagado de ángeles. Que te otorguen abundancia, sabiduría, salud, protección. Que todos los que pisen tu hogar se sientan bendecidos. Gracias y nos vemos el miércoles y jueves. Bye, bye. Adiós. Vamos a comer.